UADC Informa. Calidad académica. La Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UADC cumple cinco años de contribuir a la sociedad con trabajos y estudios realizados tanto en campo como en lo académico. Las principales funciones de la institución son formar a jóvenes especialistas en materia de derechos humanos, así como apoyar a las víctimas y personas de sectores vulnerables. Durante la celebración se realizó la Mesa Académica Justicia y Derechos Humanos, Retos y Perspectivas Futuras, destacando la importancia de rescatar y salvaguardar guardar los derechos humanos básicos antes de crear nuevos y resaltando que no debe haber regresión en el reconocimiento de estos la Escuela de Ciencias de la Salud de Piedras Negras convoca a participar en el primer foro multidisciplinario de investigación a celebrarse el 1 y 2 de abril del presente año. El eje central del foro será la investigación universitaria en la comunidad y se abordarán temas como educación financiera, administración, gestión de negocios, contabilidad, salud y enfermedades no transmisibles, salud pública y grupos vulnerables, soberanía y seguridad alimentaria, agrobiotecnología alimentaria, investigación en derecho e investigación investigación en psicología. Consultar la convocatoria en la página de Facebook de la Escuela de Ciencias de la Salud, arroba ECISA. El director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Unidad Norte, Juan Jesús Náhuat Arreguín, rindió su segundo informe de actividades al frente del plantel. Destacó lo realizado en las áreas de asuntos académicos, inglés curricular, formación académica, fortalecimiento de la planta docente, acreditaciones y certificaciones, posgrado, investigación, vinculación, difusión cultural, extensión universitaria e infraestructura. La especialidad de periodismo que imparte la Facultad de Ciencias de la Comunicación abrió su periodo de preinscripciones para el próximo ciclo escolar. Esta será la tercera convocatoria dirigida a periodistas en activo, quienes tendrán trayectoria nacional en cada una de las materias. Además, se impartirá el diplomado en habilidades periodísticas para público en general, sin importar nivel académico. Los interesados deberán registrarse a través del correo electrónico da Para más información, comunicarse a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 y en la Especialidad en Administración de los Servicios de Enfermería y Salud, que iniciarán clases en agosto de 2020. El registro para los aspirantes es a través de la página Diagonal aspirantes wf home.aspx. Para más información, dirigirse a las instalaciones de la facultad ubicadas en Calzada Francisco y Madero, número 1237, Saltillo, Coahuila, o llamar al teléfono 844-412-1884. La Facultad de Sistemas Unidas Saltillo invita a estudiantes, profesionales de la ingeniería y público en general, a participar en el Diplomado Sabatino, enfocado en la industria 4.0. Durante el curso se ofrecerán las herramientas básicas y necesarias relacionadas con la industria 4.0, así como aplicaciones reales que sean funcionales en las empresas del sector productivo y de servicios. Para más información sobre costos e inscripción, comunicarse a los teléfonos 844-689-1030. 32 y 844-689-1053 o a través del Facebook Facultad de Sistemas WADEC Oficial. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.